más en mayenea estás viendo virica permacultura y hoy 23 de diciembre vamos a hacer una despedida del año vamos a visitar un poco la huerta y vamos a ver cómo se hace un mini túnel vale para hacer frente al invierno que queremos poner unas lechuguitas a posteriori vale venga vamos a echar un vistazo Pues aquí tenemos la zona de los ajos, aquí en la primer bancal lo, las cabezas y luego aquí ya los dientes individualizados. Vienen escalonados, en este bancal que veis que está más o menos vacío, allí se puede ver que están saliendo. Y luego en este que hay plástico, pues lo de siempre, ¿no? hemos tenido vainas. Y ahora estamos esperando a solarizar, pues para meter más ajos un poquito más tarde, escalonándolos, a poder ser. Ahí está. Por otra parte, aquí lo que tenemos son los bancales perpetuos. Ya veis que por ahora aquí ya no hay nada en flor, pero en este otro vamos a ver ahora sí. tenemos alguna que otra planta en flor azaleas si no me equivoco esta mente italiana pues ya la última, las últimas flores por ahí y eh, la planta del curry creo que se nos va, se nos va a ir está secándose desde abajo en fin, y luego el roble, pues ya veis el tamaño que tiene. ¿Eh? Poco a poco ya va engordando. Así está el bancal perpetuo, las fresas ya están yendo al invierno, igual hay que darle una pequeña poda. Aquí como sabéis tenemos la poza, este es un nasi que acabamos de poner, pierde hoja en invierno de tal manera que deja de entrar luz pues, a, a los pancales que tiene atrás y aquí como siempre pues tenemos por ahí mil en rama, tenemos ortiga, tenemos tanaceto, tenemos hinojo, ¿sí? avena, luego he puesto ahí un sauco, la farmacia en la huerta el pocillo para los pájaros se nos ha caído pues bueno la estructura que está sujetando pues aquí a la, a la fruta de la pasión y, y luego aquí lo que tenemos es salvia en flor es lo bueno esta salvia roja huele muy bien y florece no te voy a decir continuamente pero ahora como veis está ella un poco de tanaceto por allí y, y mira, dentro de poco estos boca de dragón pues ahora están dando antes también, ¿eh? pero ahora al final son estas las que están dando salvias, boca de dragón vemos ya el bancal de las acelgas ahí están a tope y aquí pues la primera problemática aquí sembramos nabos vale pero le han salido esas pertuberancias sí. no sé si es de un nematodo si sabéis algo me lo ponéis en los comentarios pero bueno se pueden utilizar para casa Arcoíris, ¿Eh? vaya colores. ¿eh? Aquí estarán, pasarán el invierno en primavera, volverán a, a la carga. Aquí están los esquejes de la banda que pusimos. Están Cortados y cogiendo forma. Todo esto eran cinias, Lilliput y normales que se han ido secando. La semilla, obviamente, la voy a dejar ahí. Aquí es donde vamos a montar el micro túnel. Como veis, ya están los arcos colocados. Hemos puesto seis arcos en 10 metros y luego le he puesto esta cuerda. Esta cuerda en cada arco, como veis, viene por aquí, entra por abajo, sale por arriba y de esta manera mantenemos la tensión, ¿Vale? y luego lo que vamos a hacer es colocarlo aquí. ¿Sí? y Lo único que nos falta es colocar el plástico. Antes aquí lo que teníamos era un bancal parecido a este. Es decir, lechugas, sí, lechugas, espinacas, escarolas, ¿vale? Y ya veis que las lechugas aquí están bastante mal. La cuestión es que al poner la paja en, época, en la época en la que pusimos, que pues hacía bastante calor, pues a la paja no le ha dado tiempo a descomponerse. Y luego han venido las lluvias y han sido bastante torrenciales, o más que torrenciales, constantes. Hemos tenido pues tres semanas de lluvias, no te voy a decir todos los días, pero sí cada dos días. Entonces eso lo que ha hecho es que haya un exceso de humedad, un exceso de humedad, Mira ¿sí? cómo suena, eh? Sí. Y eso a la lechuga pues no le gusta. Entonces pues la ha generado este tipo de... una especie de virosis. ¿Sí? Bueno, se pues, eh, lo comerán las gallinas y lo que esté mejor me lo comeré yo. Entonces, eh, lo dicho, en ese bancal teníamos la, lo mismo. ¿Sí? Lo que hemos hecho es cortar pasar el cortacésped y colocar el plástico negro. Podíamos colocar compost ya, ¿vale? Mirando para la primavera. Así es como ha quedado, el plástico ya más o menos tenso. Ahora lo que nos falta son colocar los tensores bien en cada arco. Bueno, aquí como veis ya hemos colocado una cuerda, vale, generando tensión allí. Sí, y de esta manera lo que vamos a hacer es... allí al final de carrera, tensar el plástico y colocar la siguiente cuerda. de esta manera podemos airear el invernadero las plantas nos asfixian el aire para que se mueva también un poco el entorno ¿sí? y luego las esporas también se puedan mover. Nada, vamos a seguir viendo la huerta como está. Venga. Lo dicho, esta es eh, la cama que era igual que aquella que hemos preparado ahí con el, con el invernaderillo. Aquí teníamos puerro y lo que hemos hecho es desbrozar, luego aquí lo que teníamos era pimiento y como hemos utilizado nuestro compost, nos ha salido el apio. El apio obviamente para sopas viene increíble, luego hay una crema de apio, pues eso, <ríe> que os recomiendo probarla, claro. Un poco de patatita, impresionante. Y bueno, por aquí lo que podemos ver es el último bancal de puerros que tenemos. Van a ir creciendo poco a poco. Van a ir creciendo poco a poco. Sé que tengo malas hierbas por medio, pero bueno, ya están colocadas. Haremos un poquito de entresaca y a correr. Aquí lo que hemos colocado es semilla de, de guisante, aquí ya tenemos el guisante en su sitio, con el tutor, he hecho un tutor simple, vale, esas cuerdas para entutorar eh, el guisante ya que es un poco caprichoso, vamos a ver cómo va. Más o menos nuevo la técnica. Y luego aquí hemos solarizado mirando a la primavera. Vamos a ver cómo va la cosa. Por otro lado, aquí lo que tenemos son el bancal de espárragos. Luego tenemos aquí las brasicáceas. Mm. están escalonadas pero bueno no es que hayan ido muy bien se las ve majas la col rizada aguanta muy bien el frío estas lombardas ya no tienen tan buena pinta sí. y aquí pues es una coliflor pues se ha abierto ya para las gallinas y bueno, por otro lado aquí hemos tenido que hacer este tutor para los Fisalis, ya que se estaban cayendo al pasillo. <risa> eh, no sé si andan tarde o qué pasa, pero no es que haya mucho, la verdad. bueno Sí que hay, lo que pasa es que están verdes. Y verdes como que no nos interesa. Espero que las heladas tarden un poquito. Aquí, no sé si os acordáis, teníamos pimientos y demás. Y obviamente hemos solarizado, mirando a la primavera. En todas las solarizaciones que veis no hemos puesto compost. Se puede poner compost, ¿vale? Yo lo único lo va a tirar en primavera, ya que el suelo está más, más vivo en ese, con esas temperaturas. ¿Vale? Vamos a ir al invernadero. Y unos ajitos ahí están y luego lo que hemos hecho es traer las plantas sensibles a las heladas para adentro ¿vale? ahí están las aloe veras los cítricos los tomatillos de árbol limonero, aguacate, citronelas y luego los esquejes que hemos hecho de cítrico y parece que están tirando ahí. A ver si quiere enfocar. Ahí viene el nuevo brote. Y nada, aquí ya tenemos a estas locas. ¿Vale? Ahí vamos echando materia seca para que el entorno no huela mal. Ahí tienen el ponedero, comederos, la cama, la malla negra que veis ahí a media altura es para que no rompan... Para que no rompan el plástico, básicamente bebedero de agua y salida a la calle Pues el oro negro que hemos sacado del año pasado el otro día le dimos un poquito de humedad huele a bosque una pena que no podáis oler esto pero ya se ven las piezas de madera y demás pero no no huele a mierda de pájaro o de gallina no, no se distingue todas las piezas están rotas ahí hay gusanos haciendo su trabajo porque la temperatura pues ha bajado Vamos a ver cómo sale el de este año, ¿no? Uh -huh. ¡Ya está! Esto ha sido todo. Gracias por estar ahí. Os quería comentar que hace varias semanas entraron dos mastines y me mataron 30 gallinas. De tal manera que ya no puedo vender huevos en el mercado, eh, los perros no llevaban chip de tal manera que no sabemos quién es el dueño y nada eh, estas cosas del campo ¿no? por favor cuidar vuestros perros si son grandes hay que ponerles chip y no dejar que se escapen vale luego van a otros terrenos y montan la que montan y nadie le apetece matar perros por otro lado eh, se, se nos va 2022 viene 2023 a ver qué pasa <ríe> esperemos que sigamos haciendo vídeos y nada cuidaros mucho agur curte rión y felices fiestas alaba